Vale, te dejo que voy a grabar para el MOOC. Hola, mi nombre es Esperanza Marcos y soy la coordinadora del MOOC. Mi labor en una universidad pública tiene una clara vocación de servicio y además, como probablemente tú, soy una gran consumidora de servicios. Por ello, los servicios me interesan, tanto desde el punto de vista profesional como personal. Y es por ello que en los últimos años, aunque mi formación es básicamente de Ingeniería Informática, me he dedicado, tanto desde el punto de vista docente como investigador, a la mejora de la profesionalización de este sector. Ahora, te dejo con el resto de profesores del MOOC. Empezamos. Hola, mi nombre es Eloisa Díaz. Soy doctora en Ciencias Económicas y Empresariales. Mi docencia y mi investigación se centran en la Dirección de Producción y Operaciones y, en los últimos años, en las empresas de servicios. Por eso, en este MOOC, os voy a presentar la visión empresarial de los servicios. Hola, mi nombre es Valeria de Castro y trabajo tanto en investigación como en docencia en el área de los servicios. Mi reto en este curso es poder introducirte al mundo de los servicios. ¿Enviamos un mensaje a Juancho? Nos toca. Hola, soy Juan Manuel Doctor en Ingeniería Informática y director del Máster en Ingeniería de Sistema de Información. Desde hace algún tiempo trabajo intentando aplicar métodos innovadores en el ámbito docente y aportando mi conocimiento y experiencias en el ámbito de los servicios. Así que creo que este MOOC es el lugar ideal para combinar mi trabajo en estas dos áreas. Nos vemos en la web. Hola, yo soy Marcos López, soy doctor en Ingeniería Informática y en los últimos años mi investigación y mi docencia ha ido enfocada al ámbito de los servicios. Por ello, creo que este curso será de todo vuestro interés. Si quieres conocer la clave del éxito del profesional de los servicios, este es tu MOOC.